2. Los cafés que bebiste antes de las 9. 97. El dinero de tu cuenta bancaria hasta fin de mes. 5. La cantidad de semanas que has ocultado tu embarazo. Nuestros datos personales están en todas partes. Cambia nuestras vidas para bien y para mal. ¿Cuánto sabes sobre tus datos? Luke y Pia son diferentes. Viven vidas diferentes y tienen ideas diferentes. Les guste o no, los rastros de información que dejan a su paso los definen. Cada día revelan sus aficiones, sus estados de ánimo e intenciones. Cuando él recibe un recordatorio del cumpleaños de su mamá, cuando ella revisa el clima, mientras él busca un regalo, mientras ella lee un artículo. Sus datos realizan un viaje increíble. Viajan a través de enrutadores, por mar y tierra, hacia servidores, por todo el mundo y viceversa. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Luke y Pia no son dueños de sus datos. Tampoco nosotros. Cuanto más corre ella y más música escucha él, mayor es la capacidad de las empresas para analizarlos e intentar controlar su comportamiento. Enviarle a Pia una oferta que saben que desea según lo que lee y los lugares donde ha estado. Presentarle a Luke un regalo que creen que comprará según lo que está buscando. Y no solo se trata de ellos. Nos pasa a todos. Tal vez no escogemos nuestro recorrido personalizado. ¿Quizás nos escoge? Pia comparte datos mientras busca un café. Y Luke busca un lugar donde pasar el tiempo. Sin que lo sepan, las empresas pueden utilizar sus datos para cambiar las reglas. Recopilan registros de sus navegadores, analizan sus voces, usan el reconocimiento facial para comprender sus intenciones. O peor. O peor. Cuantos más datos brindan, más riesgos corren. Cuando Luke y Pia se encuentran y ven que ambos han comprado exactamente la misma planta, creen que es el destino. En realidad, son los datos que han compartido los que los han llevado a esta feliz coincidencia. ¿No deberían crear su propio destino? ¿O deberíamos permitir que otros controlen nuestros datos e influyan en nuestras vidas? Hazte estas preguntas. ¿Tienes el control? ¿Tu privacidad es importante?